El camarero le ofrece el menú a una señorita un tanto melancólica. Ambos se aproximan sus rostros hasta el punto de que él parece querer besarla. No obstante, ella pide un café suspirando y él pone los ojos en blanco y ordena gritando el pedido a la cocina. El cocinero sirve el café en una taza que lanza el camarero. Este la coge en el aire. El cocinero va al suelo de la cocina y le da vueltas a una tortita en la sartén haciendo malabares con ella. En el comedor, el camarero sirve el café en una mesa con tres damas y un caballero. Una mujer pide, el texto dice, una sopa marrón, caliente. El cocinero coge un plato y sirve la sopa del mismo grifo que para el café. Este lanza el plato por los aires y el camarero lo coge al vuelo otra vez. El camarero se acerca a otra de las damas de la mesa apoyándose con delicadeza y sopra en su hombro, del que sale volando una gran cantidad de polvo. Él le quita el polvo de la espalda con su trapo, pero ella se queja. El caballero de la mesa se levanta, enfadado, y le pide al camarero que se vaya. Eso hace.